¿Qué tal mi gente de Estereofónica? Les habla Víctor Cárdenas que Mundial, baila conmigo, Pepas con y ahora con este nuevo éxito que tú me ves, espero les gusta, estamos en exclusiva para.